Aquí en República Dominicana, ¿cómo te sientes? <ríe> Con calor, pero bien, sí. Super. ¿Vas a presentar algún premio? ¿Estás nominada? Eh, voy a presentar un premio y voy a cantar, un poquito El Caso, ¿qué ha sido tan difícil para las ponentes femeninas en un género que en un tiempo solamente dominaban los hombres? Eh, que entiendan que tenemos las mismas capacidades para hacer todo, todo lo mismo Como creo que es momento, ¿no? De que se comprenda Creo que fue lo más difícil, pero ya está claro, ¿o no? Eh, dijiste en una ocasión que eras fanática de que fuiste fanática de B. Queen y le diste el mérito como artista eh, que representa a la mujer de la primera que representó el género. ¿Qué opinas de eso? Ya que se ha comentado mucho si ella es la reina del reggaetón o reina de, de, de lo urbano. Yo creo que hay historias en la música y que, que cada uno tiene su lugar y cada uno tiene su historia y ninguna historia pisa a otra historia y ninguna persona pisa a la otra. Eso como que lo de Ivy Queen es intachable, o sea no hay manera de, de ponerlo en duda, tanto como lo de ninguna de las artistas del género, de los artistas en general, eh, creo que esos son comentarios que son ignorantes. Mirá una colaboración en un futuro con, un, con Ivy o tú? ¿Tienes eso planificado? Me encantaría, en verdad. ¿Cuáles son tus, tus nuevos temas ahora que eh, estás presentando, cuáles vienen nuevos por ahí? Eh, estamos estamos eh, por sacar nueva música dentro de muy poco, así que nada, contenta.